Estábamos compartiendo internet y estábamos chateando. Al rato él dice que él va para donde su abuela por ahí. Y Entonces, él fue de un ratito, cuando llegó, que estaba entrando ahí, eh, ahí mismo te llegaron y me dijo, tengo los celulares. Parece que nada más se pararon los celulares. Porque ahí había un celular en el radio. Un ladrón se va a llevar todo lo que encuentre, ¿verdad? Y nada más se nos llevaron los teléfonos. Como siete, porque el amigo de mi madre cargaba dos. Se le llevaron el de mi madre, el mío, el de mi hermana, el del padrastro mío y los dos de muchacho. ¿Qué marca los celulares? Habían dos: el G, un Chu, un Onestupo el 3, y un Zetaten. Y había un maquito chiquito rojo. Eso. también se lo llevaron? Ajá, todos los celulares se lo llevaban. ¿En qué se desplazaban los individuos? Eh, ellos andaban a pie, había uno con un abrigo, había un. Eh, el que nos atracó, que entró aquí, tenía una pistola y nos dijo: no se muevan, entra para él. Que el lo, te lo, te lo, cuando se lo dimos, eh, el amigo mío estaba ahí y el otro estaba ahí, pero no sé si tenía arma que él estaba desarmado. Entonces el motor del amigo mío estaba ahí. Ellos tenían que llevárselo porque parece que fue para los teléfonos.